¿Cuál sería eh, la invitación y el motivo por el cual invitarías a escuchar a nuestro auditorio? Porque tenemos bastante auditorio en este momento. Uh -huh. ¿Qué les dirías para que eh, se motiven a escuchar Cazador Nocturno? Y está fácil, ¿no? O sea, nada más entras a Spotify, a YouTube eh, y a todas las plataformas Buscas. digitales. Uh -huh. ¿Qué les dirías? Bueno, este... Mi consejo no como un, tal vez un integrante de un grupo específico, sino como el género general de, de, heavy, metal. de heavy metal, del metal, es que eh, la música ahora contemporánea se ha visto afectada tal vez por mucha tecnología. Entonces ya los músicos no solo los músicos de antes y ya los cantantes no cantan como antes. Ya este hay muchos trucos que se les puede hacer a la música y a la gente pues eh, les gusta. Este, lo que se mueve, lo que se mueve al momento, sin darle oportunidad a las cosas que en verdad gente que le pone sentimiento a la música, que en verdad este, tuvieron sus años de estudio, este, practicaron muchísimo los instrumentos, practicaron muchísimo la voz, este, dale ese chance a las personas que en verdad están expresando su talento y no lo está haciendo una computadora, sino que lo está haciendo una persona con toda de manera su... Natural. de manera natural y de manera este, emocional, emocional también porque, porque la música es emociones, Sí. cuando usted logre entender que la música este, de verdad tiene que llegar al corazón porque esta, sale de otra persona con mucho cariño con mucho esfuerzo cuando uno llega a entender eso es cuando uno empieza a apreciar lo que es la música y el heavy metal, la mayoría del heavy metal, si no es decir que todo este, tiene esta característica que las canciones que salen son de músicos muy buenos y de este, personas que en verdad te ponen empeño, Cazador Nocturno no es un grupo que tiene eso Todas las canciones tienen un sentido, tienen una fuerza, tienen una energía, y eso es lo que se quiere transmitir en las canciones. ¿Qué te parece si escuchamos algo de Cazador Nocturno? Y pues muchas gracias por habernos visitado aquí a, a La Cañona 94.3 desde Costa Rica. Eh, pues saludos a la gente de por allá sabemos que es una gente muy cálida eh, es una eh, es un grupo de personas pues de que pues sabemos que se lleva bien con méxico no no sí. tiene nada en contra de méxico ni de ellos hacia acá y pues todo es amor a, y pasa aquí con ellos, ¿no? Como así dicen. que pues saludos hasta Costa Rica y muchísimas gracias por vida. Y pues te esperamos, vamos a esperar la fecha para eh, la presentación de Cazador Nocturno en el Bahía Biker. Ojalá Fest. que sea así. Correcto, muchas mm. gracias por, por tenerme aquí hoy. Es, espero les guste. Vamos a escuchar algo que se llama Al fin del tiempo. ¿Qué nos puedes decir en resumen de esta canción? Eh, ¿De qué se trata? Eh, ¿Qué es lo que puedes decir a, a nuestro auditorio? Ok, bueno, cada canción de Cazador Nocturno tiene la particularidad que cada persona lo entiende como así lo desea. Entonces, mitad de mi perspectiva del fin del tiempo, este... Eh, tal vez sea diferente a la, a la percepción que tenga otra persona, entonces prefiero que se los deje, escuchen la letra y en su mente disfruten de la canción y a la vez leen un sentido al, a ese sentimiento que tiene la canción. Es Muchísimas mejor. gracias Denis vamos a disfrutar de Al Fin del Tiempo para que nuestro auditorio de La Cañona 94.3 que se escucha aquí en Esquinapa y en todo el mundo a través de internet, la disfruten. Muchas gracias, hasta luego.